Tal vez no tenía que acabar, lo no vimos el final, lo nuestro no daba más. Y yo sigo llorando aquí, con mi mente en ti, porque ya no estás aquí. Supieras que el viento se llevó nuestro amor. Si supieras que un beso se convierte en nuestro adiós. Ay, si supieras la luna ya no vi en la oscuridad, estarías mi niña conmigo en la eternidad. ¿Por qué? te supe abrazar Te merecías más Que un beso en la intimidad Tal vez No te supe decir Lo que sentía por ti Y hoy ya no estás aquí que te fuiste de mi vida Sin avisarme a escondidas ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Quisiera congelar el tiempo Y olvidarme del momento En que yo te vi para ti Y supieras que el viento se llevó nuestro amor. Si supieras que un beso se convierte en nuestro adiós. Si supiera la luna ya no brilla en la oscuridad. Estarías mi niña conmigo en la eternidad. Lento, te llevo nuestro amor si tuvieras un beso te convirtió en nuestro valor ay si choquea la lona ya no brilla en la oscuridad estarías un día oh, con mi buen la que anda oh, con mi buen la que Conmigo mi la eternidad oh mi la oh mi la oh mi la oh Vamos a